Hola, llegamos al módulo 3. En este módulo, lo que, el objetivo que tenemos en este módulo es conseguir superar eh, un pico en la curva de aprendizaje de Scratch. Como habéis podido ver, la primera, la, la, los primeros dos módulos es realmente sencillo empezar a hacer cosas, pero llega un momento en el cual los alumnos y los profesores también nos podemos estancar y podemos pensar, bueno, ya está, se ha acabado, no tenemos dónde más llegar porque esto es todo lo que se puede hacer, y no es así. Entonces, en este módulo lo hemos enfocado de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es daros toda una serie de patrones, de juegos y de ejemplos para que al implementarlos veáis formas de cómo se puede utilizar Scratch. Al final tendremos a Edgar, que como invitado nos ayudará a implementar un juego de Hudson Soft que hizo famoso en parte Umeji Narisawa. Umeji Narisawa es una señora japonesa de 99 años que lleva desde los 73 jugando al mismo juego.